En Python es posible el uso de expresiones algebraicas con SymPy. Esto permite la utilización de expresiones con símbolos de tal forma que se pueden operar las distintas expresiones como si fuese de una forma matemática. Para ello es posible utilizar el módulo SymPy, el cual viene del nombre de Symbolic Python. Podemos observar que este se puede instalar o se debe instalar ya que no viene con, la, con las fuentes de Python básica. Para instalarlo podemos hacerlo vía pip mediante pip install SymPy. Igualmente, en distribuciones Linux podría utilizarse mediante la instalación mediante APT. Para ello, deberíamos instalar Python 3 Simpy. Igualmente, debiésemos instalar Python 3 MPMath, ya que Simpy hace uso también de esta otro módulo o librería para sus cálculos. Podemos observar cómo esta se puede importar, de tal forma que su método de importación es sencillo. Se puede importar el módulo Simpy y se pueden importar las distintas funciones que se pueden ejecutar, de tal forma que estas pueden ser invocadas sin tener que poner el prefijo de Simpy para la ejecución de las distintas funciones. Podemos observar también cómo se, qué módulos contiene este, esta librería o módulo SIMPI. Para ello podemos ir y visualizar también cómo citar este documento. Para citar a SIMPI se debería hacer uso de estos distintos tipos de nomenclatura, de tal forma que se hace referencia a SIMPI y a cómo se, este se desarrolló. Podemos ver que este tiene licencia BSD. SIMPI sería una especie de eh, programa al igual que WX máxima el cual permitiría la ejecución de cálculo simbólico o la realización de distintas operaciones algebraicas. Podemos ver cuáles son sus distintos módulos, los cuales se pueden activar o se pueden cargar, viendo que existen diferentes categorías, como álgebra, eh, asunciones para asumir que una variable puede ser mayor que cero o menor que cero, etcétera opciones de cálculo y muchas otras opciones relacionadas con las matemáticas. Incluso existen algunos métodos numéricos, aunque es posible también que otras librerías tengan unos métodos numéricos más extensos sobre ciertas partes de, de los cálculos. SIMPI eh, sería una librería que estaría más especializada en los cálculos simbólicos. Podemos observar cómo funciona esta librería. Para ello, eh, se necesita previamente cargar los símbolos los cuales se van a utilizar en las distintas expresiones. Estos pueden ser símbolos como x, y, t, nu, z o g. Nu podemos observar que es una letra griega, al igual que se podrían activar otras letras griegas como alfa, z u otras. Podemos observar cómo cargar y ejecutar una expresión con SymPy. Este es relativamente sencillo. Debemos cargar primeramente la librería. Posteriormente debemos cargar los distintos símbolos. Una vez hecho esto, podemos ejecutar la expresión de tal forma que esta es entendida por SymPy. Esta expresión puede ser cualquiera de las que se nos ocurran, o una agrupación o u operaciones sobre estas. En ocasiones también podemos hacer uso del init printing. Esto nos hace una visualización más sencilla de alguna de las de las cosas matemáticas que podemos visualizar. Por ejemplo, podríamos hacer expresiones trigonométricas y visualizar cómo es esta. Igualmente, podríamos realizar otro tipo de operaciones, como por ejemplo partir de una expresión de tipo cadena o texto escrito como cadena. De tal forma que realizando la orden Simplify, esta podría ser observada como y pasada a la, al intérprete de Simpi. De tal forma que ahora Simpi lo entendería una cadena de texto con una expresión matemática la cual hemos insertado en en nuestro script. Podríamos realizar también otro tipo de operaciones, como por ejemplo las operaciones de, diferenci de diferencial o derivada y la operación integrate o integral. Podemos observar que estas órdenes de div e integrate obtienen la solución, sin embargo, también veremos posteriormente que es posible únicamente dibujarlas. También podemos observar que podemos resolver sistemas matemáticos, de tal forma que así podemos buscar los ceros, o podemos encontrar las soluciones a ecuaciones diferenciales, de tal forma que esto es sencillo realizarlo con SIMPI. También podemos obtener los distintos valores propios de una matriz, de tal forma que también permite la operación con matrices el módulo SIMPI. O igualmente podemos resolver también ecuaciones diferenciales de, del tipo OBS. O también podríamos pasar distinto código a su manera de, de visualización en látex, de tal forma que podemos pasar los textos o los resultados de una manera sencilla a nuestros archivos en látex. Igualmente podemos visualizar cómo ejecutar las ecuaciones, o cómo realizar las distintas igualdades que se pueden necesitar en algunas ocasiones. También, Simpi es posible, en Simpi es posible utilizar las expresiones racionales de una manera exacta, de tal forma que no se utilice un número flotante aproximado, sino que se utilice su representación exacta como fracción. También podríamos realizar la simplificación de, de operaciones sobre distintas expresiones, como por ejemplo, este resultado a esta operación, o realizar sustituciones a ciertas operaciones, como por ejemplo, sustituir un valor o sustituir una expresión completa. También podríamos evaluar funciones, de tal forma que obtuviésemos el valor en un punto, o crear una especie de función lambda, la cual pudiéramos integrar con distintos valores para obtener los valores de los en distintos puntos. También, Simpy nos muestra que podemos utilizar distintos tipos de impresiones o distintos tipos de formas de visualizar los resultados. Por ejemplo, podríamos intentar crear esta expresión, la cual es una expresión con, for con formato integral. Esta puede visualizarse de distintas maneras con Simpy. Podemos ver que esta puede ser visualizada como una cadena, lo cual es posible que no nos llame demasiado la, la atención. Sin embargo, es posible también utilizar otros métodos de representación, como por ejemplo el Prepti-Print. Este nos puede mostrar una fo un formato ASCII en el cual visualizar de una manera un poco más fácil lo, lo que intentábamos representar. Igualmente, esta orden pretty print puede utilizarse mediante una concatenación conten de Print y pretty También podríamos utilizar distintos caracteres Unicode, los cuales diesen una solución un poco más bonita en algunos tipos de, de editores. También podríamos imprimir cómo esto se puede visualizar en látex, de tal forma que creando el entorno con el dólar nos pudiésemos visualizarlo. Igualmente podríamos extraer cuál es el código MATML, el cual podría ser ejecutado para su inclusión en alguna página web o algún tipo de programa en el cual se utilice este tipo de notación. También podemos seguir observando qué más tipos de posibilidades o de operaciones nos puede permitir SIMPI con con su uso. Por ejemplo, podríamos simplificar expresiones, como vimos anteriormente, o sustituir distintos valores. También podríamos expandir alguna función, de tal forma que esto en ocasiones puede sernos más sencillo para la visualización de los cálculos. También es posible obtener factores, de tal forma que podemos tener el, la expresión como si fuese un chorizo con todo cada uno de sus valores. Igualmente, podemos agruparlos para visualizar, por ejemplo, de una manera más fácil cuáles serían los ceros de esta función. También podríamos realizar otra serie de operaciones como por ejemplo obtener los distintos factores en una lista, o por ejemplo realizar la orden collect, o agrupar según alguna variable en concreto, como por ejemplo agrupar en función de la variable x, o utilizar la orden cancel para eh, simplificar algunas, algunas operaciones fraccionales, o, la, o simplificar algunas fracciones mediante la simplificación en apart, lo cual lo, nos lleva a una suma de distintas variables con polinomios simples. También podríamos operar con simplificaciones trigonométricas, de tal forma que obtuviésemos el resultado simplificado, como por ejemplo la suma de los cuadrados de un del coseno y del seno de cierto ángulo únicamente nos dará un valor 1. Esto lo podemos observar si lo operamos con simpi. Igualmente podemos expandir las expresiones trigonométricas, de tal forma que no tengamos eh, valores elevados al cuadrado, sino que únicamente tengamos valores que se van a operar entre 0 y 1. También tendríamos otra serie de posibilidades que podríamos tener para realizar operaciones, como por ejemplo simplificaciones en operaciones exponenciales o expansión en funciones, o expansión en funciones eh, exponenciales o simplificaciones. En ocasiones debemos añadir cuáles son las variables que... Se, pueden, se, se están utilizando de tal forma que se pueden estas incluir en la parte superior a la hora de invocación del, del script. Esto en ocasiones puede ser invocado también mediante la invocación de los distintos símbolos, los cuales nos podrían poner todos los caracteres los caracteres como disponibles para utilizarlos como símbolos. También podemos utilizar algunas operaciones matemáticas, como por ejemplo el factorial o el binomial, de tal forma que podemos operar y obtener los distintos resultados a distintas expresiones matemáticas que se nos ocurran, de tal forma que no tengamos limitaciones por ese tipo de, de datos. También podemos observar que podemos obtener las distintas diferenciales recursivamente, de tal forma que podemos diferenciar una vez en X, dos veces en Y y cuatro veces en Z, o cualquier tipo de combinación que se nos ocurra, pudiendo ser esta ordenada o desordenada, de tal forma que sympy iría operando y obteniendo los distintos resultados. Igualmente, podemos utilizar la orden derivate, la cual nos mostraría cómo van a ser las distintas derivadas parciales, de tal forma que así nos quedaría la notación para poderlo visualizar o extraerlo por, por pantalla con, con una impresión como por ejemplo para látex. Igualmente, podríamos ejecutar una visualización de, una, de, una, de unas derivadas parciales mediante la orden do it, el cual no solamente nos mostraría que se, que se va a ejecutar una operación, sino que posteriormente la ejecutaría con el do it. Igualmente, se pueden operar distintos valores para obtener el límite. O realizar otro tipo de expresiones, como por ejemplo la expansión en serie de potencias de Taylor. O realizar más tipos de resolución de, de sistemas, de tal forma que se pueden encontrar los distintos ceros a las distintas operaciones. Obtener los resultados a distintas expresiones lineales, de tal forma que se obtengan los distintos resultados. Incluso es posible obtener los resultados a algunas operaciones no lineales, con la orden non-line-solve. También podríamos obtener las soluciones a algunas ecuaciones diferenciales, de tal forma que este tipo de operaciones también pueda realizarse de una manera sencilla con Python. O analizar las matrices y cuáles son cada uno de los eigenvalores o vectores propios de cada, de cada matriz, de tal forma que esto pueda ser visualizado. También podríamos resolver el, el, el sistema propio de una matriz, de tal forma que podemos encontrar su polinomio característico. También podríamos intentar realizar simplificaciones las cuales pueden ser más útiles para el, el uso informático de los resultados. Por ejemplo, con la orden CSE, podemos agrupar distintas operaciones, de tal forma que inicialmente habíamos definido una operación a la cual le habíamos operado para hacer una derivada dos veces. Esto nos dio una expresión, la cual la podemos visualizar expandida en sus múltiples operaciones, como por ejemplo que el, su, su resultado, el cual sería la expresión que podemos visualizar en pantalla, un ordenador la ejecutaría ejecutando las distintas operaciones que se pueden ver, multiplicar, eh, realizar un exponente de una suma, a esto sumar... Eh, a ver, esto lleva, lleva la jerarquía entre paréntesis, de tal forma que hay que ir observando cuál sería cada una de las operaciones y en qué orden se irían ejecutando, siendo estas las que están entre los paréntesis internos las primeras que se ejecutarían. Por ejemplo, primero se añadiría el símbolo x al símbolo y, sumando x más y. A Esto se le haría un elevado a la menos 1, es decir, se obtendría una inversión. Igualmente, este resultado se le multiplicaría por 2, al igual que se le operaría con la suma de la multiplicación de la operación x e y. Bueno, todas estas operaciones serían las que se irían realizando. Podríamos ir contabilizando cada una de las operaciones, de tal forma que, por ejemplo, esta expresión tiene la operación multiplicar, elevar, añadir, sumar, multiplicar, elevar, multiplicar, mu elevar, eh, sumar, elevar, etc. Eh, un, ex, un, un, ex, un exponente con los, el valor natural, eh, una suma, una exponente. Todas estas operaciones se irían realizando en un orden para obtener este resultado. Sin embargo, es posible que realizando el, la simplificación SCSE SCS, obtengamos un tipo de cálculo el cual puede ser más simplificado, de tal forma que pueda obtenerse también el resultado realizando estas operaciones, las cuales podrían llevar a, la, a necesitar una menor carga de trabajo. Por ejemplo, la expresión anterior, la cual era esta, puede reducirse a la que vimos previamente, de tal forma que esta pueda ser simplificado con un valor x0 el cual sea equivalente a elevar a x al cuadrado y un valor x1 el cual lo podemos sustituir por la suma x más 1 x más y. Igualmente, el valor x2 puede ser sustituido por 2 partido x más 1, de tal forma que sustituidos esos distintos valores en esta expresión podemos obtener el resultado de una manera más eficiente de, de, un, de cálculo para un problema informático. Sin embargo, en ocasiones puede ser también que este tipo de soluciones sea muy similar a la ejecución de la expresión natural tal y como se ejecutaba de manera inicial, lo cual lo podemos ver también en el árbol que se puede generar con la orden SERREPR. -R -E